bueno pues este es el aspecto que tiene un programa de edición de vídeo aquí está el menú con todas las funcionalidades que nos ofrece aquí está el resultado de nuestro vídeo final eh, que podemos reproducirlo delante y atrás y luego aquí está la zona más importante que es nuestra área de trabajo que es lo que se conoce como línea temporal timeline Bien, inicialmente eh, he incluido en el timeline de nuestro vídeo varias pistas donde vamos a incluir cada uno de los objetos o cada uno de los contenidos multimedia con los que queremos componer nuestro vídeo. De aquí eh, lo único estrictamente necesario sería eh, la pista donde vamos a poner nuestra presentación, la presentación que hemos realizado bien con PowerPoint o con Prezi y digamos que una música de fondo para acompañar a nuestra presentación. Como hemos dicho que vamos a hacer eh, vídeos mmm, más ricos en contenido y que vamos a incluir la presencia del docente dando la explicación o por lo menos presentando el vídeo vamos a colocar una pista donde vamos a poner el vídeo del docente encima de la presentación que hemos hecho de PowerPoint para que se superponga la imagen del docente a los contenidos que hayamos mostrado en las diapositivas de la presentación y eh, por separado hemos grabado la locución de ese vídeo del docente lo hemos estado grabando también con el micrófono para que el audio tenga más calidad en esta pista donde está la explicación del docente pues está no solo la imagen sino también el sonido pero un sonido capturado directamente por la cámara que ha grabado el docente, entonces nosotros en paralelo hemos estado grabando con un micrófono de buena calidad el mismo audio que tiene la pista de vídeo del docente y entonces tenemos que incluir también aquí en la pista con el audio. Otras pistas que he incluido pues sería en principio la de subtítulos que es opcional, vale si vamos a meter algún efecto de sonido, una imagen de fondo, si es que la presentación que hemos realizado con PowerPoint no se, va a, no se va a reproducir a pantalla completa y queremos poner un fondo de imagen donde podemos incluir, por ejemplo, pues el nombre del vídeo, de la entidad o del profesor o una referencia de contacto, etc. Y luego, pues, por encima de la pista donde ponemos el docente, pues he añadido una pista para incluir algunas imágenes y bueno pues para incluir algunos textos para resaltar algunas zonas del vídeo, pero bueno, aquí se pueden incluir todas las pistas que queramos para añadir eh, tantas imágenes como avisos en paralelo o queramos añadir.